Estoy bastante, bastante impresionada con esto. Hola, mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, señores, y como vieron en el título, yo les vengo a traer en el día de hoy la nueva máscara de L'Oreal, señores. Esta máscara está eh, en todos lados: en internet, eh, todas las compañeras, youtuber. Están hablando de ellas porque esta máscara promete ser súper fabulosa y bueno, como bien dije o no he dicho, es la nueva máscara de L'Oreal, la Paradise Static. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, señores, esta máscara de pestañas hace ya un tiempo que salió en Estados Unidos y aquí en España recientemente eh, fue su lanzamiento. Esta en específico yo la adquirí por eh, Maquillale. Ahí era donde la, o sea, o donde la empezaron a vender, que yo tenga conocimiento después de que empezaron a ponerla en primor, pero sí tengo que decir que Maquillale está un poco más barata que lo que la estaban vendiendo en primor cuando yo la compré. La, la máscara de pestañas, como pueden ver, la verdad es que a mí me gusta hasta la cajita. Me gusta la caja y el packaging, ya se los voy a mostrar, también es verdad que me gusta. Esta es la versión europea que es un poco distinta a la versión americana. Porque la versión americana, como también tienen que saber o les cuento yo, se parece a esta que es la, la Better Than Sex de Too Faced obviamente esta es una mini talla pero en su versión normal la americana y esta son prácticamente la misma. entonces esta es su versión europea y señores eh, yo he visto bastantes reviews he visto bastantes fotos del antes y el después de las pestañas y la verdad es que los resultados se ven prometedores esta es una máscara de pestañas que, obviamente, una de sus características y por las cuales también eh, la comparan mucho con la de Too Faced, en primer lugar es por el bupillón, que es bastante, bastante parecido. Y la gente de L'Oreal promete que, o dice, que este bupillón contiene más de 200 cerdas. Y lo que van a hacer es a deslizarse por cada una de nuestras pestañas, Obviamente para darnos el efecto de volumen, el efecto de, el efecto de alargamiento que es lo que ellos prometen. Y dicen que gracias a su fórmula suave y sedosa, esta también lo que va a hacer es ayudar a el deslizamiento del gupillón sobre las pestañas y a la aplicación que sea muchísimo más fácil. Pueden ver aquí, la verdad es que los gupillones son bastante, bastante parecidos. Hay una realidad que el de la Better Than Sex es un poco más grueso y tiene la, una curvatura en el centro que eh, esta, la de la, la paradas no tiene pero bueno en el día de hoy yo voy a poner a prueba ambas pestañas vamos a ver qué tal se trabajan como ustedes pueden ver yo no tengo eh, nada aplicado en las pestañas así que vamos a aplicarnos a ver qué tal funciona en el lado derecho voy a poner la de l'oreal y en el lado izquierdo voy a poner la de la Better Than sex a ver qué tal funciona a ver cuál de las dos o oh, si sí, es verdad que esta es mejor que esta si alguna da mucho más volumen o no separa mucho mejor las pestañas o no las alarga más. Tengo que decirles que ambas máscaras son nuevas. O sea, las acabo de abrir prácticamente aquí con ustedes delante de la cámara. Esta yo la tenía guardada porque estaba usando otras. Pero bueno, esta nueva y esta obviamente también. Así que podemos decir que ambas fórmulas están relativamente iguales de nuevas eh, sin usar. Y vamos a ver qué tal se comporta. Y por supuesto, vamos a acercar un poco más la cámara porque estamos un poco lejos. Bueno, señores, quiero que vean... Eh, déjenme cerrar esto aquí. Quiero que vean, señores, con una sola capa de la de L'Oreal, eh, miren el resultado. La verdad es que me gusta porque, como pueden ver... A ver, va a ser que no me enreden de tanto espejo. Como pueden ver, señores, con una sola capa, miren lo rizada que está las pestañas hacia arriba. Déjame ver si puedo acercar más el lente... Y como pueden ver, miren la curvatura que tiene esas pestañas con una sola pasada, ¿eh? Una sola pasada. Ahora vamos a aplicar la Veredan Sex a ver qué tal nos va. Y bueno, se lo ustedes por sí mismo. De este lado tengo la de L'Oreal y de este lado tengo la Veredance Sex. Ambos con una sola capa. Si se es una realidad que la de L'Oreal, yo la veo aquí en el espejo un poco más rellena. Y la de la Veredan Sex la veo. Las pestañas están un poco rellenas, pero veo las pestañas también bastante, bastante separadas. Pero sí, es verdad, señores, que esta de L'Oreal eh, es bastante impresionante. Me voy a poner la segunda capa en ambos ojos a ver qué tal queda. Esto seca bastante, bastante rápido. La de L'Oreal, no, no me voy a seguir poniendo porque es que, que es que la verdad es que las pestañas se están apelmazando y eso no me gusta, pero... <risa> esto promete, realmente esto promete. Y vamos a ponernos obviamente la Verdad Sex a ver qué tal. Ah, sí, la verdad sex se deja trabajar un poco más. Bueno, se ahí está el resultado de ambas eh, máscaras. L'Oreal. Y Too Faced, la verdad es que L'Oreal se trabaja o se seca. La verdad es que L'Oreal se seca bastante, bastante rápido porque como pueden ver, cuando quise venir a poner la segunda capa se me empezó a, a pelmazar las pestañas y la de Too Faced sí permite, obviamente, que se trabaje un poco mejor y no se seca tan, tan rápido la fórmula. Señores, ya después de ese acercamiento tengo que decirles que estoy bastante, bastante impresionada. Todavía me sigo viendo en el espejo porque hay una cosa que a mí me pasa con todas las máscaras de pestañas. Yo me las pongo y mientras tengo la fórmula eh, húmeda en las pestañas, todo está bien y están alargadas y todo fabuloso. Pero desde que se seca y se asienta, las pestañas mías vuelven con todo y máscara a su tamaño normal. Pero aquí estoy viendo y señores, esto está total totalmente seco porque como pueden ver no me mancha nada. Y las pestañas están en el lado de la L'Oreal por supuesto están del mismo largo y del mismo tamaño y eso me gusta mucho porque realmente eh, mis pestañas no son muy largas tampoco tengo no es que tenga pocas pestañas pero tampoco tengo muchísimas y mucho menos en abundancia así que realmente el resultado me ha gustado bastante me ha sorprendido muchísimo muchísimo por supuesto gratamente y bueno, para la muestra un botón, es una realidad, ya estoy entendiendo, porque todo el mundo está abandonando a la verdad sex, que eh, tuvo su... no sus 15 minutos de fama, tuvo su buen tiempo de fama, y todos estaban locos, emocionados. A mí me gustaba, pero no era una cosa que... ¿sabes? O sea, me gustaba muchísimo, pero no era algo que me volvía loca, y que era mi única máscara, porque yo tengo unas cuantas máscaras que eh, realmente están en mi top de pestañas, y por supuesto, esta llega destronando a unas cuantas. Así que nada, yo realmente eh, le doy mi aprobación, ¿verdad? O sea, sí, realmente me ha gustado. Como ven, el resultado me ha gustado. Una cosa que sí tengo que decir es que realmente con el bupillón de la verdad Sex yo me ensucio aquí abajo. O sea, por mucho que yo intente, también es verdad que es un poco más grande que este, por mucho que yo intente no ensuciarme, sí me ensucio. Señores, voy a hacer un inciso aquí porque realmente he seguido grabando y estoy grabando otros videos y ya llevo unas cuantas horas con eh, la máscara de pestaña puesta. Vamos a ver cómo se trabaja. Esto está como bien enfocado. Ahí, ok. Eh, vamos a ver a la hora de quitarlo a ver qué tal nos va. Vamos a hacer obviamente el acercamiento. Déjame ver, okay, El acercamiento es ese. Ahí está todo está haciendo yo manual. Yo me lo voy a quitar con esta eh, mantequilla o crema de Clinique. Que ustedes saben que esto es realmente como una manteca que, como la pueden ver, yo realmente la he usado poco porque siempre se me olvida. Como la pueden ver, uno lo que hace es aquí agarra un poco y empieza a frotar así ah poner aquí primero porque me da miedo como ponerme esa pasta en el ojo ahí esta es el lado de la eh, la máscara de l'oréal la verdad es que frotando un poco se va bastante rápido me voy a sacar una servilleta para quitarme esto del ojo la verdad es que como pueden ver se va muy muy rápido déjenme quitarme la de este lado que es la de Too Faced me voy a poner menos, menos producto porque la verdad es que me puse mucho con el de eh, con el de L'Oréal vamos a ver qué tal se quita el producto mira, ay dios mío padre dios cualquiera se asusta si ve uno así pero como pueden ver también se quita bastante, ahí mi madre, bastante rápido. Así que bueno, eh, quería hacer ese inciso eh, porque ya que estaba grabando se me ocurrió y dije, pues mira, vamos a ver qué tal nos va y como pueden ver nos va así. Así que nada, sigan con el resto del video y nos vemos en la próxima. Chao. Así que bueno, si te has usado esta máscara de pestañas, si te gusta, eh, si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, me lo dejas como siempre en los comentarios, valga la redundancia, manita arriba si te gustó este video. Como siempre, en la cajita de información yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.